Previamente en el tip sucesoral. Mira, y aunque pueda sonar repetitivo, estas circunstancias que vengo conversando día a día en mis clases, conferencias y en este canal me hacen convencer que las sucesiones son únicas, jamás serán similares unas con otras. Ah, y en el próximo tip sucesoral te explicaré por qué digo esa afirmación. Buen día, mis estimados justiciables. Te habla Juan Carlos Ron. Por si no me conoces y te doy la bienvenida a un nuevo micro del Tip Sucesoral. Si llegaste de casualidad a este video, entonces te invito a que veas este interesante micro de formación. A que te suscribas a SociayHat, que es completamente gratis. Actives la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad que se informa o que se forma en este interesante mundo de las sucesiones y herencias. Activando la campanita de notificaciones, YouTube te informará de nuevos contenidos para ti. Asimismo, te invito a que visites nuestras redes sociales que ves aquí en pantalla. Si te encuentras en una situación de herencias y requieres un servicio de asesoría, puedes contactarnos por nuestro correo electrónico para que cotices y contrates el servicio de asesoría que se ajuste a tus necesidades. Con este micro cerramos formalmente nuestra temporada 2021. Y nuestro tema de hoy vale la pena abordarlo desde amplios puntos de vista. Como ustedes saben, desde la mitad de este año 2021 he estado mencionando algo que ya se ha tomado como una verdad forjada por los años y la experiencia. Y justamente hoy vamos a conocer el por qué digo que las sucesiones son únicas. Puede sonar eslogan publicitario o cliché cuando afirmo que las sucesiones son únicas y que jamás serán similares unas con otras, por no decir idénticas. Hay muchas verdades ocultas sobre esto. En muchas ocasiones como abogados recibimos a nuestro despacho casos que a simple vista son similares y comunes. Tal es la situación donde una persona fallece y suele presentarse como beneficiarios, sus hijos, sobre esa base de herederos, puede añadirse un cónyuge sobreviviente o un concubino sobreviviente esta recreación de sucesión lo podemos enumerar como nuestro ejemplo número uno y es el más básico que se presenta para el conocimiento de todo abogado cuando asume el caso encomendado si no existe mayor complejidad, el paso a seguir es realizar su declaración sucesoral y dejarles claro que la herencia se reparte por partes iguales entre esos beneficiarios que mencioné otro ejemplo es el típico caso del difunto que al fallecer deja unos bienes y aparecen como herederos los hijos y tanto una concubina, entre comillas, como una cónyuge, sobrevivientes. El caso a pesar de verse medio complejo tiene formas de resolución y son por ejemplo, primero, reconocer la vocación hereditaria por completo a la cónyuge, mientras que la concubina lamentablemente no participa de la herencia esto aplica en los casos donde la concubina tenía conocimiento de la existencia de ese vínculo lamentablemente tiene culpa tanto al difunto al no hacer un divorcio como la supuesta concubina por no regularizar su situación legal dentro de esa relación como segunda resolución tenemos el criterio del concubinato putativo de buena fe es decir que la concubina inocente no tuviese conocimiento de la existencia del vínculo conyugal anterior La unida en unión estable de hecho puede invocar el criterio contenido en la sentencia de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia En el caso Carmela Mampieri Giuliani Los siguientes ejemplos son de casos que he llevado o conocido personalmente y han sido más complejos un caso que comenzó como un divorcio donde el solicitante pedía a su legítima cónyuge el divorcio para legalizar su unión con su actual pareja pero lamentablemente esta persona se encontraba enfermo de cáncer el cual termina con su vida meses después a la herencia de ese difunto iban a participar su cónyuge sobreviviente y sus cuatro hijos tres concebidos con la ahora viuda y un hijo posteriormente concebido con la persona que convivió sus últimos años todo podría indicar que se parece a los casos genéricos que comenté hace un momento pero lo distintivo o complejo de este caso en particular es que se convirtió de una herencia sin testamento a una con testamento porque los abogados del último hijo exhiben ese documento meses después queriendo hacerlo valer por tribunales y querer otorgar derechos a este heredero Aquí la complejidad se basó en un conflicto de intereses sobrevenidos, sin contar que existía fraude documental con bienes del patrimonio hereditario. De ese procedimiento judicial solo te diré que llegó a una segunda instancia y gané el caso desechando el mentado testamento. Otro caso que llevé y me dejó aprendizaje fue el de una señora mayor que falleció y a su herencia me presentan tres hermanos, todos ellos hijos del mismo padre y la misma madre. Estaba ante lo que se llama una sucesión de tercer orden donde, en esta ocasión, heredan hermanos. A diferencia de los ejemplos anteriores que eran sucesiones de primer orden, donde participan hijos y cónyuges o concubinas. Lo interesante de este caso se presentó al momento de consignar los documentos de la declaración ante el ente tributario, junto con las planillas de declaración y pago del impuesto. Cuando sorpresivamente el funcionario fiscal... Me presenta unas inconsistencias en los datos contenidos en los documentos personales, donde de una herencia con tres hermanos carnales herederos, resultó que ahora aparecen tres medios hermanos, uno por papá, dos por mamá, que también podrían tener vocación hereditaria. Mira eso se volvió un pastel debido a que me encontraba una situación que iba a ser rechazada la declaración dando como consecuencia que me tocaba realizar una declaración sustitutiva y hasta realizar una solicitud de universales herederos para fijar judicialmente cuáles eran en verdad los herederos a participar debido a estos nuevos herederos que aparecen sorpresivamente y que fue porque la cliente que me contrata no me informó sobre ese particular porque consideró que no sería de importancia porque vivían en el exterior y eran personas muy mayores como para reclamar una cuota de herencia aquí la complejidad se basó en la sorpresiva aparición de sus hermanos herederos la posibilidad de abrir un procedimiento judicial de solicitud de universales herederos que podría retrasar el trámite y la falta de comunicación plena entre cliente y abogado. Otro caso que podría llamar curioso fue de una persona que lamentablemente falleció de cáncer y su hermano me estaba dando los pormenores de la situación donde existía un bien único compartido en propiedad y era el único bien a tratar. La heredera de esta sucesión iba a ser su madre. Es decir, estamos hablando de una sucesión de segundo orden, donde los beneficiarios son los ascendientes. Le hace padres, abuelos o bisabuelos. El punto distintivo de ese caso es que me exponían todos los pormenores, estando la persona aún viva. Además que tuve la oportunidad de conocer en vida a la hora difunto. La complejidad se basó en la cercanía con las personas y en especial con el difunto que en próximos días podría tramitar su declaración de impuesto. Y para cerrar esta sección, un caso más reciente, y eso lo recibí en mi servicio de asesorías profesionales, consistía en un difunto que en vida mantuvo dos uniones estables de hecho, en épocas y momentos diferentes. A la sucesión se presentan en primera instancia tres hijos reconocidos que son sus herederos, la complejidad del caso se presenta en que la que tendría la cualidad de concubina sobreviviente no cuenta con un documento que certifique dicha cualidad. La posible resolución es obtener tal reconocimiento a través de un juicio de mero declarativa de concubinato post-mortem por vía judicial o un justificativo de concubinato post-mortem que se tramita por vía notarial. Debo mencionar que sobre este último no hay una disposición clara en la Ley Orgánica de Registro Civil donde establezca existencia o validez del mismo, aunque en el ejercicio práctico se realizan estos trámites. Adicional a ello, otra complejidad es que uno de los hijos herederos es un niño de 11 años y esa situación ralentiza los trámites hereditarios por la naturaleza jurídica de un niño o adolescente y los regímenes especiales que hay que atender en pro de su interés superior otra complejidad es que se presenta en este caso y es el hecho que cuatro de los cinco bienes de ese patrimonio hereditario fueron adquiridos en los tiempos en que el difunto convivía con su primera concubina y que jamás recibió la liquidación de la comunidad concubinaria como consecuencia de ello hay otro bien en este caso es un vehículo que fue adquirido por el difunto en la época que vivía con su segunda concubina con dinero de la venta de un vehículo de la primera comunidad concubinaria que jamás pagó o reconoció hay que decirlo y que de dicho bien la segunda concubina ostenta propiedad por esa cualidad pero ese bien fue adjudicado y lo pongo en comillas con título de propiedad a favor de uno de los hijos del difunto sin haber realizado la respectiva declaración sucesoraria por lo que se convierte en un cangrejo si los herederos no se ponen de acuerdo y continúan peleando por sus intereses Un dato curioso de comentar de este caso y aunque pareciera no relevante a nuestro tema es el hecho que existe tanto conflicto en este grupo familiar que se pelean hasta por la tenencia de las cenizas del difunto Son muchos los factores a tomar en cuenta desde los más relevantes hasta los más curiosos Primero, el factor dinero en ocasiones cuando se trata de patrimonios grandes, se pierde todo tipo de afecto y parentalidad. Esto considero que ha sido consecuencia del mismo difunto en la crianza de valores en sus hijos y ahora herederos que se pelean tal ave de rapiña. Segundo, conflicto de intereses y formación de bandos. Debido al factor anterior se forman bandos entre el mismo grupo de herederos Este fenómeno se intensifica cuando existen hijos del difunto concebido de diferentes madres Donde en ocasiones toman parte de esta batalla por tener la mejor tajada Desconociendo derechos a otros legítimos herederos Tercero, factor tiempo Debido a que son conflictos que pueden haber existido antes de fallecer el causante, luego de la muerte de este al haber estos conflictos retrasan la solución del mismo conllevando a que el grupo de herederos deba pagar multas o intereses moratorios ante el ente tributario y eso a veces ni siquiera es considerado debido a que están concentrados en sus conflictos particulares. Otro motivo a tomar en cuenta dentro de este factor es el descuido del grupo de herederos en cumplir con sus deberes tributarios, dejando pasar el tiempo. En este sentido, hablo del grupo de herederos que aparentemente no tienen conflictos. Cuarto, fallecimiento de miembros de la comunidad hereditaria. Debido al factor antes mencionado, hace que al paso del tiempo ocurran fallecimientos de los herederos originales. Y en su lugar entren como representantes de ese nuevo difunto sus descendientes, lo cual pudiera entorpecer a la posible solución de ese caso por la disparidad de criterios entre esos parientes. He conocido familias donde de una comunidad de siete herederos originales han fallecido 4 y ahora la comunidad de beneficiarios se contabiliza por 13 personas actualmente, tomando en cuenta que el difunto que inició esta comunidad falleció hace más de 5 décadas. 5. Factor documental posiblemente no lo he mencionado en todos los ejemplos que expuse, pero este es un factor determinante para considerar si esa herencia es compleja o no, y es el hecho de obtener los documentos necesarios para presentar la declaración ante el ente tributario esa dificultad puede originarse por los conflictos que ya he mencionado o también de documentos que son de difícil obtención como las partidas de registro civil que se hayan extraviado o destruido hace varios años o que no se tenga conocimiento de su ubicación y de ahí tramitar un certificado de datos filiatorios así como también de datos documentales de los bienes a declarar sexto factor emocional pareciera no tener peso pero aunque no lo crean al poder medir la salud emocional de la comunidad de herederos es determinante para conocer el caso y desde sus raíces poder obtener datos para conseguir la solución. Si hablamos de comunidad de herederos donde existe la colaboración y la empatía entre sus miembros, nos encontramos ante un grupo que va a facilitar la labor del profesional y que ha sido producto de una buena crianza e incentivo de valores para que el trámite se lleve de entre los mejores parámetros. Por el contrario, si existe disparidad en ese, y ese conflicto que tantas veces hemos comentado hoy, nos dificulta el trabajo profesional, y obviamente se debe a una situación emocional enferma con graves fisuras producto de la falta de empatía y los buenos valores que debieron inculcar en la formación de estas personas estos fueron unos cuantos ejemplos pero creo que ayudan a visualizar muy bien lo que yo he estado diciendo de forma constante en estos micros y que me convenzo cada día que son una verdad tan grande como una mansión y es que las sucesiones son únicas jamás serán similares unas con otras Muchas gracias a todos mis justiciales por seguir nuestros contenidos desde el principio y a los que se han unido a nuestro canal durante este año 2021. Te invito a que sigas nuestras redes sociales o te contactes a través de nuestro correo si deseas contratar nuestro servicio de asesoría. Si te ha gustado este video, regálanos un gran like jurídico. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Recuerda que es gratis. Mi justiciable, te habló Juan Carlos Ron. Te deseo que tengas una feliz Navidad, un venturoso Año Nuevo y los espero en la temporada 2022 del TIP sucesoral que será aproximadamente a finales de enero o comienzos de febrero del siguiente año. Hasta aquí este micro, nos veremos en el próximo TIP sucesoral.